Muy bien. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. En, en muchos lugares diferentes del mundo estamos ahora reunidos aquí y es una alegría. Estoy muy agradecida con la presencia de todos y cada una de las personas que nos encontramos y venimos a celebrar lo que es la experiencia de, de Chinen Chikun y en este caso Min Jue Kung Fu. La experiencia, más bien la experiencia humana, la experiencia humana en la cual estas, estas prácticas milenarias y al haber ultramodernas, ¿eh? una combinación de lo que es la ciencia moderna con lo que es los conocimientos muy antiguos de la, de la humanidad, la sabiduría, ¿eh? pues nos permite darnos cuenta que la experiencia de convivencia ¿Eh? La, la experiencia de la humanidad, la experiencia de ser un ser humano hoy y más hoy, y en todos los tiempos también, pero más hoy, es esa experiencia de la comunidad, el potenciarse mutuamente, el hacer, hacerse la vida posible. ¿eh? Ese Jun Joan Linton, hacer. Que todo sea lo mejor para cada uno. Y en ese camino nos vamos encontrando y vamos puliendo nuestras asperezas. ¿Mm? Nos vamos dando cuenta en esa convivencia de cuáles son nuestras asperezas. Y nos vamos dando cuenta que queremos cambiar los viejos programas. ¿Mm? Hoy quería compartir eh, con ustedes, la vez pasada compartimos el saludable sonido en Hoy quería compartir con ustedes una partecita de una de las clases de Teacher Way, donde hablaba de las relaciones. Entonces podríamos titular a este encuentro, el hacer saludables las relaciones o el darte cuenta de lo que son las relaciones saludables. Bueno, eh, tengo aquí los apuntecitos ¿eh? y realmente eh, cuando vivimos un proceso de bloqueo, cuando vivimos una enfermedad crónica, es muy probable que el 99% de las causas de la enfermedad sean las relaciones la relación contigo misma, las relaciones familiares, las relaciones laborales, las relaciones con el dinero, las relaciones con lo que, con lo que, que quieres hacer y siempre estás postergando. Entonces, pues vamos a entrar en ese tema hoy, pero primero vamos a entrar en el saludable sonido EN para abrir nuestro corazón, hacer que este campo que ya está, que ya está creado, sea más, más eh, claro para todos. Y lo vamos a hacer a través del sonido EN. El sonido EN es una N donde la boca se mantiene entreabierta, los dientes se mantienen entreabiertos y la lengua no toca el paladar. Simplemente nos, nos mantenemos sentados, elevamos la coronilla, llevamos hacia atrás el mentón Relajamos la lengua, entramos al interior, vamos a hacerlo como la vez pasada, miramos un punto hacia adelante, miramos un punto fijo en el horizonte, delante, nos vamos, un punto pequeño, vacío, desde el centro de la cabeza lo miramos, lo miramos a través de los ojos, el punto pequeño muy pequeño, muy lejos, muy distante, y tratamos de no pestañar. Esto es una práctica muy, muy potente, muy profunda, para centrar, centrar y relajar a la vez la atención. Y poco a poco vamos a atraer ese punto, como si estuviéramos atrayendo con una cuerdita desde el centro de la cabeza. Lo vamos atrayendo, atrayendo, atrayendo, atrayendo, atrayendo y traemos también nuestra conciencia al interior. Llegamos al entrecejo y cerramos los ojos con el párpado superior y el inferior. Y seguimos trayendo el puntito y la conciencia hasta que llega al centro de la cabeza. Y en el centro de la cabeza ya. Ya ha cambiado todo. En el centro de la cabeza decimos el sonido. Mm, mm, mm, mm. De inmediato todo se centra, se relaja y puedes darte cuenta de alguna sensación en el pecho que se relaja también. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Así empiezas a mejorar la relación contigo mismo. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Aparece la respiración, aparece el observador o la observadora. Eleva bien la coronilla el mentón ligeramente hacia atrás, relajas los hombros, relajas los brazos, los colocas sobre el regazo. Claramente ahora sabes que todos estamos diciendo todo en la cabeza se relaja y todo el cuerpo se relaja se relajan los sentidos hay una sonrisa en la cara Mm. Yo soy amor universal y autoconsciente. Amor, Minyue. Yo soy paz, Minyue. Yo soy alegría, Minyue. Yo soy gratitud, Minyue. Mm. Hacemos bien suavecito el sonido. Muy suave y amable, muy amoroso y muy claro. Nuestros corazones ya son un solo corazón y sienten la presencia, la esencia y la sabiduría del doctor Pan, del maestro Pan, del profesor Wei, de todos y todas las maestras, profes todos los maestros y maestras que estamos aquí, incluidos los niños, niños. Mm. Mm. Mm. Mm. se observa. Es uno con la tierra. El amor de la tierra, el amor de Minyue es uno solo. Mm. Los pies son el amor de la tierra, mm. la cabeza es el cielo. Mm muy transparente, es el amor del cielo y tu amor, tu amor universal, tu amor brota y reverdece y te atreves a ser amor. Con toda la naturaleza, con toda la familia, con todos los amigos, con todas las personas que necesitan ayuda. Somos un amor infinito ahora, un solo amor. indiferenciado un amor muy puro mm. descansamos fundiéndonos con todo el chi universal mm. Mm. Relaja jamás y nos damos cuenta que los cuerpos se han hecho espacio vacío, espacio donde la vida crece, espacio de amor, de paz, de alegría y gratitud. Y nos permitimos amar a todo el mundo, a toda la conciencia humana, amar a todo el universo. No hay ninguna persona problema. Ni hay problemas en nadie, en nada. Min -Yue regresa ahora a este inmenso cuerpo de Chi. puro espacio, y vamos a través de la cabeza, decimos ahora el sonido X, U. en chino quiere decir vacío. Mas no vacío. Y vacío es abierto. Y abierto es transformación profunda. Y donde hubo un bloqueo, ahora hay chi fluyendo. Hay calma. Hay sosiego. Hay campo, hay universo donde reside el amor, desaparece el temor a sí. sí. través. Y todo se hace universo vacío. Se expande, se aleja, se abre, se descomprimen todos los vasos sanguíneos. La microcirculación, la microinervación. Todo el sistema endocrino inmune. Y nervioso se sintonizan se armonizan y todos los demás sistemas se unifican eso es salud me lleva a través del cuello nuestra conciencia pura hace un viaje escaneando pero sin preocuparse de nada, va a través de modo natural no tiene que ver nada no tiene que hacer nada más que penetrar profundo como cuando se abre una flor cuando Inflamos un globo. Todos los espacios se expanden y se transforman en universo. Suelta todo control. Suelta todo análisis. Deja que tu corazón puro de bebé, deja que tu estado de conciencia, corazón puro y claro, se expanda jugando. Jugamos a un nuevo juego. Jugamos con el chi. Y en el juego nos olvidamos de todos los diagnósticos, nos olvidamos de todos los problemas, nos relacionamos profundamente y nos reunificamos, nos damos cuenta de que somos uno. Mingyue va a través de los miembros superiores, hombros, brazos, codos, antebrazos, muñecas, manos, dedos de las manos. Movemos los dedos de las manos. Ahora son enormes, son gigantes, transparentes. Sentimos hasta las puntas y todo se abre. Nuestras conciencias, nuestro campo de conciencia de amor universal, Mingyue, va a través del pecho. Saborea la decisión de cambiar, cambiar tu vida, cambiar tu cuerpo. Es hermosa esa decisión. Vamos a través del pecho, la espalda alta, observa qué suave es todo, mi yo es suave, es amable, no juzga. Pero sabe lo que quiere para la vida. Mi a través de los pulmones. Todo se transforma en vacío. En universo puro. Fresco y puro. Cálido y renovado, todo el interior se mezcla. Se abre de tanto espacio y reconoces y habitas cada pequeña célula. Todos transparente, vamos a través del timo de las glándulas mamarias. Yo soy amor. Yo soy Paz, yo soy Universo Alegría, soy Alegría Abundancia y la Abundancia Alegría Universo atrae Abundancia de Chi y más Abundancia. Entras en completa calma, confías, la información cala profundo, la vida renace a través del corazón estamos en el momento presente no hay pasado no hay preocupación por el futuro no hay ninguna carga del pasado Solo ahora es el cambio y solo ahora es la vida. En el momento presente, nuestros corazones en uno solo permiten que todo sea posible. Y... Y la transformación es completa. Vamos a través del diafragma. El hígado y la vesícula biliar El páncreas, el bazo. dice shu, todas las células dicen vacío, shu, mas no vacío, todas son células transparentes. Y el chi de todo se va mezclando. Se va unificando, se va refinando. Cada célula es como un bebé. Tienes 30 billones de bebés. <risas> Disfruta. Es un juego. La vida juega, la vida se ríe. Es muy, muy puro e ilimitado, muy brillante y muy poderoso. Así es la luz. De en Ti, Mingyue, esa eres tú. Vamos a través del estómago y los intestinos. Yo soy amor, Mingyue. Yo soy paz, Minyue. Yo soy alegría, Minyue. Descansa. Yo soy gratitud, Minyue. Descansa. brillante, limpio y puro, descansa, somos el océano de amor universal que nos acuna y somos Minyue Campo, amando a todos nuestros bebés, somos el gran bebé, sabio, sabia, Vamos a través de toda la columna vertebral, pero previamente a través de los riñones, la vejiga, los órganos sexuales. Es muy grande. Es realmente hermoso. Mi llueva a través de toda la médula, de los cuerpos de chi, de las vértebras, cada célula ósea un bebé. Las células madres, pluripotenciales, todo es Minyue ahora, el espacio interior del ADN, nuclear, mitocondrial, todo vibra en una frecuencia muy pura, vamos a través de las caderas, muslos, glúteos, rodillas, piernas, tobillos, pies, dedos de los pies. Y los dedos gigantes de chi de los pies se mueven, están abiertos. Chi. Ahora somos una totalidad, una totalidad muy armoniosa. El chi fluye libremente. Somos la pura abundancia y la pura abundancia respira en el tan tiempo. y disfruta cada aliento sin apegarse a nada nos rendimos a la experiencia respiramos la bella forma de relacionarse contigo misma. transforma todo en belleza. Somos todo el universo min -yue, Y a la vez, todo el universo min -yue nos ama. Y cada vez que Decimos, yo soy amor universal, yo te amo. Esa información penetra profundamente todas las capas de chi del universo. Interno, externo, desaparece. Todo es unicidad. Todo es la relación saludable. Ahora simplemente... Vamos a escuchar esta información respirando en el tantien Bajo. Todas las relaciones son con una misma, con uno mismo. Todas las relaciones familiares, laborales, con personas, están en la conciencia. Cuando tienes un problema con alguien, una discusión o un conflicto, ¿por qué no te lo puedes sacar de la cabeza? Cuanto más quieres sacártelo de la cabeza, más el conflicto se queda. Y la persona y el argumento, y la discusión. Así que observa, como decía el doctor Pan, la manera más rápida de transformar las emociones y los pensamientos es decir, cuando hablas de alguien mal, y lo pones como problema, te estás creando internamente el problema, surge el conflicto y surge y se dispara toda la cadena de pensamientos que hacen crónico el conflicto. Mm. Relaja, relaja más, relaja la intención, no hagas fuerza para entender, solo abre tu corazón, relaja más, no, no hay que entender nada, solo hay que abrir el corazón y darte cuenta que cuando hablas mal, de una hija o un hijo, eso está en tu interior, si nutres ese conflicto con palabras, con juicios, Vas a usar siempre el viejo patrón para resolver los problemas y conflictos. Y nunca vas a poder salir de tu forma habitual de reaccionar. No es tan grave, pero te hace estar siempre dentro de la jaula como un hámster dando vueltas en la ruedita. Mm. Decir en es el primer paso para poder observar, salir del juicio y darte buena información. Siempre dar buena información a los hijos, al marido, a la pareja a toda la familia, a los padres, a las relaciones laborales. De relaja ahora, por favor. Y vuelve a la respiración, en el tantien, y al sonido, en ¿eh? Muy suave, muy sutil, casi nadie lo oye. Yo lo digo simplemente como guía. El segundo punto que el doctor Pan transmitía a Tichoruella y a otros maestros, a otros compañeros que en esa época eran muy jóvenes, o no tanto, porque ya conocían el sonido en, o sea que en se transmitió hace apenas 10 años, aunque la práctica de conciencia era ya desde el inicio. El doctor Pang decía, el segundo, la segunda cosa que has de tener en cuenta es observar tu reacción interna primero dices en vuelves a tu estado de la conciencia autoconsciente que observa sin juzgar y después has de tomar la firme decisión de cambiar tu reactividad tu forma de reaccionar ante los las dificultades y para eso tienes la posibilidad de ir cambiando la información cuando ves que estás reaccionando con ira con enfado con envidia cuando vas a disparar Empiezas a decir mm, mm, mm, mm, y observas la emoción repetida y reconocida. Y aquí es importante algo. No la rechazas no la ocultas, no la disimulas, solo la observas sin juicio. Y practícalo todo el tiempo. Y reacciona de acuerdo. A lo mejor la mejor reacción es aquella que es buena para ti y buena para los demás. Mm. Puedes observar a, a tu ser enfadado. Mm. Y puedes acogerlo, abrazarlo, amarlo. Puedes observar a tu hija y a tu hijo, a tus hijas o a cualquier familiar. Sin cubrirlo de escombros. Puedes observarlo y decir... Y observar realmente qué pasa en tu corazón. Y otra cosa importante, los conceptos, las discusiones, las palabras no son lo más importante de una relación, de las relaciones. No es importante ganar una discusión o tener razón Lo más interesante es el proceso de la vida que se da en los vínculos y en las relaciones. Lo más importante es que tu estado vital interno en las relaciones se mantenga vibrando en el amor. es más importante la vida el estado de vida el espacio para la vida que hay en tu interior cuando te relacionas. Y quiero citar también una frase de Cartol que se puede aplicar a las relaciones. Si te quieres desapegar de las cosas o de las relaciones y lo has decidido desde el plano mental, lo has decidido practicando y practicando muchas horas y no lo has conseguido, es lo más esperable. No te puedes desapegar de las cosas ni de las personas desde el marco de referencia y no podrás desapegarte de nada ni de nadie hasta que comprendas que esa persona, esa cosa no, no te identifica. Cuando dejes de identificarte con esa persona, con los hijos, o con cualquier cosa hermosa que te hayas comprado, casa, coche, perro, ahí va a surgir el desapego. Y el desapego es amor universal. Es el estado vital puro. Quien no juzga es el estado Minyue. Quien puede amar más allá de las circunstancias y quien escoge lo que quiere para su vida. Pero las circunstancias no le afectan. Nada es un problema. Suavemente ahora decimos solamente el sonido en y vamos a decirlo en el lugar que necesitamos transformar y podemos acompañar el sonido con el abrir y cerrar de la manera que lo sientas quizás en ese lugar donde el chi se ha hecho muy denso y que ahora el chi está fluyendo mejor quizás pueda surgir alguna imagen de alguna relación conflictiva que ni recordabas. Min Yue dice, mmm, yo soy amor, yo soy paz. ¿Comprendes ahora? El estado de vida es lo más importante. Así la vida crece en ti y crece en todos y no bloqueas ningún proceso, ni tuyo ni ajeno. Nada es ajeno. Las grandes manos de chi abren y cierran todo el universo abriendo y cerrando todo el campo de conciencia. Mm. Mm. Puro amor. Pura paz. Mm. Yo soy alegría. Yo soy tú, gratitud, tú eres yo, y a la vez soy todos y todos. Son, me contienen, somos amor. Somos bebés amados. Somos chifluyendo y confianza. Confianza natural, inocente. Y en esa confianza... Todo se hace flexible, amor, paz, alegría, altitud. puro descanso. Y a la vez mucha vitalidad. El chi fluye. Fino y puro. Muy concentrado y muy ligero. Todo se aligera. Cuando dos corazones se unen. Pueden cortar el oro. Cuando nos fundimos en un solo corazón, nuestro campo de conciencia es Jun Yuan Linton. Todo es posible. En el instante se da la transformación completa. Todo es Xin Xiang, mm. Lo que piensas. Se realiza. Mm. Para ti. Para todos. Para todo. Mm. Mm. 天麗麗 Enju el movimiento. La completud se observa, eres el centro del universo, eres la fuente del universo y la fuente de la conciencia. Todas las células son amor universal, son paz, alegría y gratitud. Ligereza. Elevamos la bola de chi oceánica y oceánicos. La completud se eleva. Todo es realmente bello y profundamente armonioso. Estiramos toda la columna. Toda la parrilla costal de Chi, todo es vacío. Las manos en el centro de la galaxia, Mingyue, comienza a verter a través de la puerta del cielo, penetrándolo todo, todo se transforma, se refina, se aligera ya flexible, muy grato, muy bello, muy natural, tan en alto, muy alegre, cuello, miembros superiores, Tanti en medio, todo es jaula. Tanti en bajo, jaula. Todo la columna vertebral. los miembros inferiores y atraemos el chimas puro, felices, exploramos la vida juntos. Cubrimos Tucci y el ombligo, mujeres primero la mano derecha y la izquierda la cubre y los hombres al revés. La izquierda primera cubre el ombligo, el centro de la palma y la mano derecha cubre a la izquierda. Ahora deja observar, déjate observar. Descansa un poquito más y permite que toda esta experiencia cale profundo. confirma el bienestar, confirma la transformación. Y si hay algún malestar, sonríe y, e incorpora esta información. Todo es chi y a veces hay reacciones de chi porque los espacios a veces al abrirse crean ciertos desequilibrios y luego de abrirse se limpian y luego el desequilibrio resulta que es limpieza profunda y si no te preocupas, si dices, todo es chi, todo está cambiando, jaula, jaula. Y no te quedas fijado en la sensación, suele pasar rápido. Y si se prolonga un poquito y te tienes que acostar, recuerda, todo es chi, está transformando. Todo se está transformando. Estoy haciendo un gran cambio, bueno para la vida. Y simplemente te relajas. Descansa, descansa, descansas, abres, abres. Respiramos en el tantín bajo, en la zona abdominal profunda. Y sentimos como la bola de chi que teníamos entre las manos ahora está adentro. Todo el cuerpo está en armonía. La cabeza, el tantien alto. El pecho, el tantien medio. El abdomen alto, que es el tantien medio también. El abdomen bajo. Todo ahora está en armonía. Como si fuera un solo espacio. Hoy la casa es mucho más grande. Relajamos las manos, las ponemos sobre el regazo y sencillamente dejamos que el cuerpo se mueva un poquito. Aún sentados podemos hacer algún movimiento un poco insólito. Deja que el cuerpo lo haga por ti. Y disfruta de esto también. Tiene partes de estiramiento, si tienes partes donde el cuerpo se quiere quedar quietito. Y esas partes es que se están abriendo espacios. Podríamos pasar así un rato. Estiramos. Muy bien. Abrimos los ojos, los cerramos, manteniendo el estado. Probamos a abrir los ojos, a vernos y a mantener el estado. Hola. Con Joan Linton. Voy a culminar, a cerrar la sesión ya y nos despedimos fuera de cámara.